El día de hoy me toca hacer unos envíos al anciano porque al parecer lo he dejado muy solo. Nada más aquí la cuestión es que, bueno, mientras más haces envíos con los diferentes lugares, las diferentes personas, pues ya prácticamente obtienes todas pues, estrellas, ¿no? Vas rellenando las 5 estrellas y eh, va aumentando como que tu sincronización podríamos decirle con todos los, esos esos lugares este y como ya había dejado al anciano ya pues bastante olvidado pues decidí pues decidí eh, hacerle hacerle un, un, un mandado un, un envío de suministros no sea que en una de esas se nos vaya el pobre hombre le de un, le dé el patatús y pues no verdad por lo menos hay que ir a visitarlo cada cierto tiempo Aquí la cuestión es que está en la maldita montaña y es un pinche desmadre horrible. Encontrar el mejor lugar para subir la demoniada pinche colina, pues sinceramente es un es un es algo que te de, que te mantiene eh, vivo, que te mantiene al corriente de todo el entorno dentro del bonito juego así que pues bueno vas a tener que estar dando vueltas tratando de buscar el camino eh, pues más seguro para no resbalarte y caer que no me resbalé y caí. sinceramente minche mocoso se ríe de tu estupidez por una parte y por pues, la neta no no está muy chido perder oh, el, el, el, el, el cargo no está muy, muy muy padre pero pues bueno, eso de andar pues dando pinches vueltas por toda la maldita colina, intentando no caerte, este, buscando el mejor lugar para poder pasar. Este, no, no resbalarte y todo ese pinche desmadre. Eh, la verdad es que pues mames! No sé por qué todavía sigo haciendo esto. Porque todavía siguen haciendo esto. O sea, ustedes juegan Death Stranding? Ustedes han llegado a todo esto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos haciendo esto? No entiendo. ¿Para qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Alguna idea? O sea... ¿Qué? ¿Qué es que hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos estamos martirizando? ¿Por qué estamos haciendo esto? Todavía apague el juego, creo, ¿no? no, no desafortunadamente... No. Yo soy de los que pagué el juego Aunque bueno, para pesetas no estaba tan caro ¿sí? El Di mis... Cuatrocientos pesotes Cuatrocientos pesotes Dios de mi vida Dios mío ¿Por qué gaste dinero en esto? La vida se me va en poner escaleritas para poder sortear los malditos caminos dificultosos de la vida y existencia en sí mismo. No sé, creo que el señor Kojima trataba de decirnos algo. Algo profundo, algo que tiene que ver con... Con nosotros, la existencia. ¿Quién sabe? Algo, algo, algo, algo... Estaba a decirnos este hombre. Y sin embargo aquí estamos. perdiendo el tiempo. Qué chingón. Y aquí me tienen, claro que sí, buscando otro pedido para poder mandarlo Bueno, para poder completar esto y mandarlo al otro lugar que va a ser el mismo lugar de donde salí, porque pues a huevo, tengo que regresar al mismo lugar Porque sí, así es esto, de eso se trata todo el juego Regresar al mismo lugar de donde saliste para poder completar del punto A al punto B, ahora del punto B al punto A Para completar esa misión que tienes que completar Porque tienes que completarla para poder aumentar De nivel dentro de este Desmadre que es The, the, the training. Sí, claro, qué divertido Sí, sí, ki, sí, sí, sí, qué chingón Qué Camina, camina, camina, camina, camina Camina, rapela, rapela, rapela, rapela Oh, rapel, rapel, rapel, rapel, rapel, rapel, rapel escalera, baja, escalera, baja, escalera, vs, escalera, vs, escalera, vs, escalera, vs, escalera, escalera, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, y llegamos al fin, ¿no? Todo bien chingón, todo bien padre, todo bien bonito Pero no señoras y señores, esto no es el final, esto es un bello, hermoso y precioso comienzo para una nueva aventura más en esto que es Death Stranding <risas> Otro nuevo mandado que he decidido adquirir, obtener, conseguir con la aplicación de Uber Ah, qué bien, qué padre, qué bonita. Lo bueno que ahora por lo menos sí sé cómo está el estado del tiempo No como cuando eres Uber y cuando tienes ni puta idea de que va a llover En el momento en el que tú tienes que llegar a entregar los sagrados alimentos a alguna persona que decidió no salir de casa Ah, qué bello, qué precioso, qué hermoso Por lo menos en moto es todo más agradable, más bonito, más entretenido, más bello, más hermoso Puedes disfrutar del paisaje, tener una bonita carretera, Este menos tiempo Al hay vehículos que todavía no he desbloqueado porque no ha avanzado más en esta bonita impresión de historia Pero esto que importa, porque por lo menos ya tengo una moto que me ayuda a hacer mis envíos de una forma más, más sencilla ¡Qué padre! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya al diablo. ¿Saben qué es lo bonito, eh, agradable, <risa> divertido de todo, todo este pinche desmadre? Es cuando pues te toca, te toca combatir al pueblo bueno. Bueno es que por la manera en la que está desarrollado el juego, es tantito más te acercas a tu base militar secreta y de operaciones así toda super mega chingona y ya te dejan de chingar a estos culeros. Ya no se tratan de robar tu, tu pedido. Tu cargo, tu este. Tus, ¿Cómo se llama? Tus sagrados, los, los sagrados alimentos de la persona que está esperando. Entonces ya no te. ya no llegan. Estos culeros a quitarte Todo todo lo que con el sudor De tu pinche frente Estás tratando de realizar Ya, yeah, ya, yeah, eso es todo Está muy chico, bueno digo ah, ah, Lo que sea pues Ya, ya está Qué bonito Camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina. Repara, repara, repara, repara, repara, repara, repara, repara, repara, repara, repara. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y por último, pues mientras terminas de caminar, vas a hacer tu bonita. Entrega, entrega, entrega, entrega, entrega, entrega, entrega, entrega. entrega Y ya chinga su madre. Listo, se acabó. Adiós, nos vemos. Bye.